nuevo eh, hoy es 17 de marzo día de san patricio patrón de irlanda y bueno pues el otro día hice un arreglillo del, del "Lucy in the sky with diamonds y, y voy a enseñar a tocarlo es bastante sencillito yo creo que lo podríamos poner en la parte de digamos de básico alto intermedio bajo quiere decir que es bastante fácil y bueno, lo que voy haciendo básicamente no hay roles, hay solamente un poquito, acordes y pequeñas melodías, ¿vale? Bueno, aprovecho para decir que estoy estrenando un, un aparato nuevo para capturar el audio y no sé si me va a complicar la vida o me la va a facilitar, pero en cualquier caso aquí, aquí tengo el aparato nuevo y, y lo voy a usar. Si veo que merece la pena lo seguiré usando para esto y si no me merece la pena pues no lo usaré para esto, lo usaré para otras cosas. El aparato nuevo es una grabadora... Eh, de estas de, de, estas de manos, eh, la H1 de Zoom o Zoom, que decimos nosotros, Zoom, nosotros decimos Zoom, ¿vale? Zoom, H1. Bueno, venga, dejo ya de enrollarme. Aquí va, el primero voy a tocarlo una vez y luego voy poniendo poco a poco... Bueno, pues empezamos con, con la, una especie de entrada, ¿vale? Muy sencilla porque básicamente va a ser esto lo que vamos a hacer. Perdón. Todo el rato, ¿vale? Pulgar, pulgar, medio. Voy a poner así que se vea. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es cromáticamente en la cuerda cuarta. Vamos, mientras vamos tocando eh, o dejando resonar la, la tercera en la primera. De manera que hacemos... Y ahora aquí metemos una pequeña melodía que es... ¿vale? En la cuerda segunda, traste primero, pull off y pulsamos en la, en la tercera en el traste segundo. De manera que hace... podemos hacer... No, perdón, eso no lo hacemos. Disculparme, eso es mentira. Repito. Lo vuelvo a repetir. Y ahora sí, acabo pulsando en la tercera, la cuarta y en la segunda en el traste 1. Esto me dio una asociación de otro tema, que, que luego lo haré a lo mejor cualquier, cualquier otro día. ¿vale? Bueno, pues... Y ahora ya empezaría la segunda parte, que es la cantada. Digamos, empezaríamos a cantar. Me paro aquí. Bueno, pues ahora es cuando empezaríamos a, a cantar y lo que vamos a hacer es combinar un, un descenso cromático <música> que las dos suenen a la vez entonces hacemos y estamos poniendo la cuarta en el quinto en el quinto traste y la tercera en el cuarto ahora esta nota la vamos a dejar vez de hacerla aquí, que me va a resultar más difícil vale, porque voy haciendo que es otra opción, pero por alguna razón, puede ser porque me suena mejor, porque queda resonando al aire he decidido que en vez de poner esta nota voy a poner esta, que por cierto está un poquito desafinada es decir, eh, la segunda al aire y hacemos repito Esta parte de aquí arriba, que es un poco más confusa, lo que estoy haciendo es... vale Pero manteniendo pulsada eh, la cuerda mm, cuarta en el primer traste. Aquí, para, para poder poner esta nota, pues tengo que ponerlo con, con el dedo anular. Una, una, una. Y ahora... Primera, segundo al aire. Y paso, y puso, eh, puso, paso, puso, peso, piso. Y piso la, la, la tercera en el segundo traste. Y chulo, y chulo, so, so, so, so. Siguiente parte de la melodía. Voy a cortar para, por si me equivoco, para tener la opción de, de volver. Bueno, pues ahora vendría la tercera parte de esa, de esa letra de introducción y eh, se asemeja un poco a la primera parte, pero hay un, una, una variación de la melodía que hace. Vale, y este es lo que nos va a complicar un poquito la vida. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Sí, carico, sí. Perdón. Lo demás es igual, ¿vale? Solamente lo que es distinto es esto. ¿Vale? Lo que estoy haciendo es posando esta. el dedo al corazón. en la anular, perdón. en el traste quinto de la, de la tercera y poner el tercer traste de la segunda cuerda y ya lo demás igual y bueno ya puesto metemos la cuarta también que hace Esto es igual que la, la parte 3, la parte 2, perdón, pero remata aquí, en el que estoy pulsando, como en el principio, os acordáis, eh, Las cuarta y la segunda en el primer traste, todo junto, por tanto... parte eh, está relativamente sencilla son, son solamente acordes yo lo, lo que he hecho ha sido sacarle un, una especie de yo que sé no sé cómo denominarlo entonces nos vamos a ir a, a esta postura que el acorde concretamente es un sol sostenido ¿Vale? Entonces lo que hacemos es, sol sostenido, ahora esta nota la voy a dejar, la voy a, la voy a dejar ahí como, como sosteniéndola. Entonces para ello, lo que voy a hacer es, le voy a pasar a lo que sería la sostenido, pero este la sostenido le voy a dejar esta nota pulsada. Que le da un sonido así como más, más yo que sé, más psicodélico. Entonces... vamos ahí a un re sostenido y yo lo que hago es poner el acorde completo en formato D es decir este es el formato de este sería re vale pues el mismo formato en re sostenido y voy pellizcando las cuerdas de dos en dos vale Terce, cuarta tercera segun, tercera segunda segunda primera ¿vale? vale luego me voy a ir a so a perdón a sol sostenido otra vez la sostenido Y remato en do De manera que queda Me salta un acorde que es el fa acorde me lo saltado, Fa, ¿vale? Entonces, la secuencia sería eh, Sol sostenido, La sostenido con esta nota, re sostenido, Sol sostenido, La sostenido, Fa, y luego Do, ¿vale? De manera que... El... y lo que vamos a hacer es eh, vamos a poner los acordes son fa la sostenido do vale y tengo por ahí una versión en youtube en youtube no en, en esto en facebook donde lo que voy haciendo es y otra inversión Pero eh, luego me lo trabajo un poquito más y me he sacado la melodía que está tira, ¿vale? Es la melodía es entonces pongo el Fa Entonces aquí en el, en el La sostenido Levanto el, el meñique la sostenido que ¿Vale? estas tres cuerdas pulsadas, pero las pulso así porque es como más, menos movimiento de dos. Y hago pulso la primera en el segundo traste, y ahora primera al aire, vale esa melodía. Ahí intermedio, vale. El rolito es do, simplemente de manera que hago do y me quedo en do. Sol. Y vuelve a repetir.